Creo que hoy yo estoy muy contento, me parece que estamos poniendo la piedra fundamental de algo que va a ser muy virtuoso, eh, para la provincia de Santa Fe, para la gente que trabaja, produce y genera en la provincia de Santa Fe y zonas cercanas, toda la región. Y es un puente que bueno nosotros recibiremos del otro lado de mercadería con orgullo para poder llevarla a su destino final. Este, y es como decía un poco Bruno, porque hay que agradecer a tanta gente? Porque es mucha gente la que está colaborando. Evidentemente es el espíritu de colaboración lo que va a marcar la diferencia. En este esquema estamos trabajando muchos, todos poniendo lo mejor para obtener un resultado efectivo, este, dejando eh, o dando prioridad al conjunto, digamos. Creo que eso es lo fundamental que se ve en el trabajo, que lo he visto, que, que nos hemos encontrado y abrazado eh, cada vez que vamos a a Santa Fe o nos hemos encontrado a en otro lado y cuando nos hablamos en La Plata con Bruno. Creo que ese espíritu de colaboración es lo que va a marcar la diferencia. Y sí, sin duda estoy muy entusiasmado porque esto es un inicio que será virtuoso que próximamente tendremos, estaremos pensando en que ya nos alcanzan las frecuencias porque las barcazas van llenas. ¿Y por qué no también pensar sistémicamente esto? Que tenemos este, un río que nos favorece muchísimo, que tiene muchos destinos para interconectar y que podemos pensar un proyecto muy amplio y muy sistémico que termine redundando en beneficio para todas y todos los argentinos y que termine también redundando en un beneficio eh, ecológico, en un beneficio económico y el beneficio de calidad de vida para todos y todos nosotros somos una multinacional eh, estamos presentes tenemos 34 terminales de contenedores y uh, multipropósito en todo el mundo eh, en Plata tenemos el, el puerto más moderno de argentina con una inversión de 500 millones de dólares y... Tenemos la ambición de ser un poco distintos de nuestros competidores en, en Buenos Aires. Nosotros no queremos simplemente ser eh, un trámite, una empresa que carga y descarga contenedores, sino que una empresa activa en el territorio donde opera. Y creemos que como operador logístico tenemos la responsabilidad de contribuir a bajar los costes y mejorar el servicio. Para los clientes, porque al final eh, los clientes son los que importan, ¿no? los que exportan y importan carga argentina y que mueven la economía del país. Esos son las empresas que necesitan el apoyo, necesitan tiempos reducidos de transporte de su mercadería, coste reducido. Entonces por esto vamos a buscar proyectos un poco eh, innovadores y nos metimos con, con todo el resto del equipo eh, en este en este proyecto ambicioso de volver a llevar a traer contenedores y, y en el en el puerto de, de Santa Fe. Así que después de bueno un año o algo más de trabajo en este proyecto, estamos aquí, es el gran día. Eh, seguro que estos contenedores que veis aquí en la plazoleta se multiplicarán, eh, al principio siempre es así, nos pasó igual cuando empezamos en, en Plata a operar en 2019, eh, hay que encontrar algún cliente valiente que, que empiece, que tenga la confianza, por esto les agradezco a los clientes que, que tuvieron esta confianza, no vamos a defraudarlos y, y seguro que se sumarán muchísimo, muchísimo más.